Querido Mortal, aquí estoy nuevamente Fabiana, pero no por Instagram, no por TikTok, cero filtro, simplemente yo. Definitivamente con no ese video tan corto no me como que no, no pude expresarles la idea principal. Definitivamente no se podía en tan poco tiempo y aquí no hay límites. Así que comienzo diciéndoles que la soberbia definitivamente nos vuelve sordos y ciegos también. Así que les pido mis respectivas disculpas, miles de disculpas, porque hice sentir mal a muchos. Eh, como me dijo una amiga que vio y escuchó Me dijo, y amiga, y eso, y, y me dolió Pero no porque sea mentira, no, no, no Sino eh, porque no es lo que se dice Sino cómo se dice Entonces, claro, a ustedes les molesta nuestro tono de voz Somos todos alegres estado, como que muy felices A mí es muy alegre, muy broma Y utilizamos tonos altos Y cuando estamos irritados y enojados, pues muchísimo más Así que bueno, hoy día estoy más relajada, más tranquila Y eh, si no me expliqué bien en el video anterior Si no lo escucho completo O no lo supo entender porque era un TikTok y tuve que resumir todo, abrir todo a minuto y medio, se lo dejo bien claro por escrito, que de hecho ya lo publiqué, eh, y mostrándome con este otro vídeo. Sobre todo para los que me escribieron por interno al Instagram amenazando eh, que me van a matar a mis dos hijos y no me van a dar ni un pedazo de tierra chilena para enterrarlos. Les informo que esos seres de luz ya están todos identificados. Fíjese que me quedé sorprendida de la manera rápida en la que trabaja la PDI. Ya que el Instagram y el WhatsApp es un medio probatorio fehaciente y así usted borra los mensajes se recuperan inmediatamente. Pero bueno, ahora díganme ustedes si es mentira o no lo que yo digo. Puro odio, pura maldad, puras amenazas, pura matanza. Yo soy una mujer trabajadora que está legal y los que por acá me conocen saben que cada uno de mis familiares también. Hemos hecho las cosas bien y ni uno solo está ilegal y nos vemos envueltos en, en problemas legales. Eh, imagínense, yo vivo en un condominio que tiene más de 300 departamentos Yo creo que si he tenido rosicitos con cuántas personas y cosas tontas, es demasiado. A mí no me interesa caerle bien a nadie ni hacerme famosa, porque si es por eso me habló un OnlyFan. Eh, pero bueno, ni al mismísimo Dios lo sigue todo el mundo que queda para mí. Lo que sí le puedo decir es que respeten y dejen que las personas se expresen. Que una opinión no es una bala, no mata a nadie. Cada cabeza es un mundo y todos pensamos de manera diferente. Si tiene otra perspectiva, aprenda a debatirla. Ese fue otro error de Venezuela con lo de la libertad de expresión. Por ninguna parte del vídeo yo me burlo, minimizo o aplaudo el asesinato de los carabineros. Chile tiene el mejor calificativo de aceptación de la policía, pero igual no pueden negar que existe la corrupción en ella. Y en términos generales no pueden tapar el sol con un dedo. Pero ese no es el punto. Por el contrario, empiezo diciéndoles en mi vídeo anterior que me tienen aburrida con el tema de los carabineros. Que es lógico que a muchos ese tema les va a doler oye porque es una persona que está muriendo no y que eh, porque tiene familia y así está dejando esposos e hijos pero a donde yo quería llegar es que es la es que la vida de una persona importa pero el boroto, el, el gran alboroto de ese momento es solo porque es carabinero pues no una vida vale no importa el rango que tengas o su nacionalidad pero acaso le importa si es chileno también pero cuando el chileno mató a tu venezolana ahí no se escucha nada ni dan detalles somos los mismos venezolanos eh, quienes difundimos la noticia y no pueden hacer solo ruido por eso entonces. ¿O acaso su vida y la mía eh, importa menos? No se dan cuenta que nos tratan en este país como títeres. Que quieren que se maten unos a otros mientras el gobierno detrás del telón hace lo que quiere. Boris no es tan tonto como creen. Si se los dice a alguien que ha vivido esto en Venezuela y no desea, escuchen bien, pasar por lo mismo, no quiero que Chile, que es mi país de residencia por ahora, pase por algo parecido. El desastre que existe en Venezuela, gran parte, es porque la mayoría ha escogió un obrero como presidente y ahora Chile eligió a un ser sin estudio que no tiene ni la carrera de ley culminada, que desde la cuna viene con hambre, dinero, de, viene con hambre, con hambre de dinero y ambición. Esto es puro hecho mediático. Lo que estamos viviendo es puro populismo y la gente poco instruida se lo repite sin conocimiento. Al, al gobierno no les interesan estos muertos y ustedes lo saben. Cuando abran los ojos y ya no puedan hacer nada, no van a tener otra alternativa. O sea, no, la, no logran nada saliendo a quemar, a rayar, a destruir sus comunidades. Muchos comentan, ¡ay, que vienes tú a opinar acá cuando debiste luchar en tu país! Si lo hice, y si lo si, sigo sigo sigo haciendo, perdón, cuando me tomo la molestia de apoyarlos en cual, de cualquier manera para que esto, esto no pase, para que ustedes no se dejen, para que no cometan los mismos errores. Porque muchos venezolanos son testigos de que nosotros no tratábamos a los policías así. Y eso que allá la corrupción es mucho más alta. Pero... Desde que yo estoy aquí, que son casi seis años, veo en cada manifestación cómo atacan a los carabineros los mismos chilenos. Porque ustedes no me van a decir que los que salen a manifestar son venezolanos, nada que ver. Y todos le llaman Paco. Pero ahora vinieron a atacar a esta periodista que así los llamó doble moral. Por favor, que venga un solo chileno y me diga cuándo no ha llamado al carabinero Paco doble moral. Lo que causan es solo daños y más terror. Del que hay, por supuesto. La fuerza y el poder está en la unión. Porque lo que hacen es ponerse a todas contra todos. Y no me de nada. Les da entretención vivir atacándose todo el tiempo. Es como una droga constante que los mantiene allí. Otra cosa, ustedes creen que son los únicos dolidos. Pues no. Como malponen tanto a los venezolanos y a otras nacionalidades, pero obviamente más a nosotros, les recordé cierta información y estadística para que noten que ningún país de Latinoamérica se salva. ¿Qué venezolanos malos? hay muchos pero que los buenos somos más que chilenos malos hay en todos lados pero chilenos buenos también he conocido miren igual la delincuencia no tiene nacionalidad en sus tiempos eh, los chilenos también migraron a Venezuela y también cometieron actos delictivos sus fechorías y es una triste realidad que ahora hay una cantidad de venezolanos cagándole aquí porque la migración de nosotros ha sido de grandísima cantidad y los buenos se ven más lo que pasa es que no lo replican lo que que si lo que escucharon en el vivido anterior les dolió, sí, pero nos a sí, nosotros también nos afecta cuando nos han generalizado y nos quieren perjudicar. A nosotros nos ha dolido cada uno de esos venezolanos que han matado sin razón alguna o que por un simple retraso en la entrega de una pizza le han, le han quitado la vida. Nosotros todos tenemos sentimientos. Y termino diciendo que esto definitivamente es un tema político por la gran porquería que tiene en el sistema judicial. Cualquier delito que cometen acá... Por más grave que sea, no dura ni una semana privada de libertad. Y si es que la condena si es que la, la paga, pues le pagan un millón de pesos. ¿Les parece justo? ¿Ustedes sabían eso? Que de paso comen mucho mejor que muchos chilenos. Se lo pasan entrenando. Y desde prisión hacen mucho más dinero por las extorsiones que logran hacer afuera. A los malos, a las personas malas, lo vamos a conseguir en todos, a toda parte que nosotros vayamos en cualquier país de este mundo. Y no se puede negar que el chileno comete delitos fuera y dentro del país eh, y siempre han sido buscados, sobre todo en Europa, solo que antes no teníamos tanta información en mano en tiempo real, o porque creen que está en discusión no de la visa para los Estados Unidos. Bueno, les digo que al que venga a joder, al que deben privar de libertad es a ese, al que deben intimidar, al que deben amenazar, al que comete la falta, la fechoría, al que deben expulsar del país o encerrar pero no a mis hijos, ataquen la raíz del problema y no pierdan tiempo en esta simple mortal que no es amenaza para nadie. Esta sociedad está podrida ya porque atacan al que menos deben y no ven que, están, que se están autodestruyendo. Miren, están jodiendo la infancia de muchos, no poniendo mano dura ni límite. Por eso cuando crecen se convierten en lo que hoy vemos. Si usted quiere vivir tranquilo, en un tiempo no muy lejano, críe bien a sus hijos, empiece por su casa. No se trata de dejar mejor este, al mundo, mejor para nuestros hijos. Se trata de dejar a mejores personas en el mundo. Les aseguro que en vez de dividirse, si se unieran fuerzas, pudiéramos muchas cosas. Porque en verdad que la migración aquí es innumerable. Pero entre todos podemos, los podemos ayudar a que Chile no pase por lo que pasó Venezuela. Todos los venezolanos también queremos paz aquí, para ustedes, para nosotros. La solución, a todo esto deben, a, perdón, la solución a todo esto debe empezar por la casa, que hay mucha migración. Sí, no dejen entrar más gente a su casita, señores. Pero entonces, ya no más. Ya no dejen que nadie más venga, ni legal, ni no legal, ni como no, no. Pero ¿por qué creen ustedes que no le colocan un alto? Porque es que esto sirve para mantenerlos entretenidos lamentablemente. Yo apuesto fielmente que todos los venezolanos estaremos dispuestos a luchar por este país junto a cada chileno, porque los buenos somos más. Yo sí que he venido a aportar a este país, soy trabajadora independiente, aporto bastante ayuda al colegio donde está mi hija, ayudo a muchísimas de manera desinteresada, he prestado servicio gratuito y no tienen ni idea a la cantidad de mujeres que yo he, he ayudado a salir de situaciones de violencia intrafamiliar. Así que, señores, uh -uh, yo no soy el blanco.